tan lejano un punto, parpadear en la inmensidad, un astro en el cielo, que dicen que quizás no exista más, me hace pensar que pequeños somos, me hace notar que no hay realidad, radar dentro de la mente a captar desde el más allá espacios paralelos tan ciertos como quieras cotejar basta cerrar confiados los ojos basta pensar Basta respirar y recordar quién realmente somos, valsa por el ancho mar. ah. ah, ah.